Uy, estoy con mucho zoom Mucho zoom ¿Por qué? ¿Por qué? hay mucho zoom aquí? Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Daniela y bienvenidos una vez más a mi canal ¡Amigos! Yo sé que han pasado varios meses en los que no he subido contenido, en los que no he hecho nada Pero, eh... ¡Wow! Que estos meses, miren, se han ido así Y también eh, han pasado muchas cosas Han pasado bastantes cosas Y como pueden ver, bueno, en la cámara casi no se aprecia mucho ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! este El día de hoy, amigos, como dice aquí en el título Vamos a hacer un... Arreglate conmigo mientras echamos chismecito Aquí la banda de YouTube decimos Arreglate conmigo Para ir a... Mm, a dejarnos un gatito <ríe> y para ir a comprar comida, porque la de mañana es. No, hoy es de cumpleaños de mi suegra. Y mañana les vamos a hacer una comida. Platiquemos, platiquemos. Antes que otra cosa se si aclarar amigos, que yo no me sé maquillar. Yo tomo cosas de todos lados y me las aplico. Claro que sí, como de que no. Y si escuchan eso, son unos gatitos bebés que tenemos y que los estamos dando en adopción. Pues bueno. Este me voy a poner. Eh, iba a decir corrector. No, bronceador tampoco. Voy a ponerme bloqueador porque estoy cuidando mi caribirips, amigos. Porque ya estamos en la edad en la que ya estamos casi llegando al tercer piso. Y tenemos que cuidarnos la caribirips. Pues bueno, ¿qué les cuento? ¿Qué les cuento? Primero, vámonos por orden: hablar cosas de los libros, amigos. Pues bueno, mmm, en diciembre, no, en enero iba todo de que bien, todo bien padre, yo diciendo que iba a subir videos de, para leer y que me la iba a llevar bien tranquilo y no sé qué, pues no amigos, resulta que siempre no subí videos de absolutamente nada, de nada, de ningún libro porque mmm, sí he leído, muy poco pero he leído pero la verdad es que la situación, que ahorita vamos para allá, la situación en la que estoy es de que neta me dio un bloqueo de lector gacho, y ahora sí lo puedo decir, tengo un bloqueo de lector, porque eh, primero eran cosas como que de la boda, y dije, ah, o sea, sí, sí. Después ocurrió que me um, corrieron de mi trabajo, y dije, bro, no, y creo que ahí como que me colapsé, y mi mente empezó a hacer, no sé, otro tipo de cosas ya vamos para allá entonces no hemos estado leyendo nada aún no termino de leer el libro de nacida en 1900 y cacho creo está muy interesante yo creo que en estos días ya lo termino porque sí adelanté como la mitad del libro entonces planeo sí terminar de leerlo quizá haga una pequeña reseña del libro la verdad todavía no lo sé este, pero no sé no sé ustedes, pero yo he visto la comunidad de lectores como muy O sea, las personas con las que yo no, bueno, las personas con las que yo crecí, pues obviamente ya no están, pero las personas con las que yo empecé a crear contenido, este, ya no hacen tanto contenido. Yo creo que por lo mismo, no sé, es que ya crecimos, amigos, y ya muchos ya trabajamos. Bueno, algunos trabajan otros ya tienen como otras responsabilidades en su vida y pues, como que, no sé, mmm, queremos hacer muchas cosas, pero la verdad es que no se puede todo en la vida de que, ay, este no es, ay, ya se salieron los gatitos de su casita, bueno, como les decía, mmm, no podemos hacer como, o más bien, o sea, sí podemos hacer muchas cosas que queremos pero eh, el tiempo amigos el tiempo el dinero muchas cosas es uno esperen esperen ya vengo se sintió perdido así como yo pues ya lo llevé con sus hermanos <risa> sigue maullando sigue maullando pues bueno amigos este pues ya les digo que muchos de nosotros ya crecimos tenemos más responsabilidades y siento que por eso también como que mis amigos, bueno las personas con las que digo que yo crecí haciendo contenido Pues sí que suben contenido pero no sé Como que mmm, siento que se les dificulta un poquito por, por lo que ya les dije De que tienen trabajo, de que tienen que salvar su vida y no el semestre Siento que cuando éramos estudiantes era un poquito más fácil Entre otras cosas, pero bueno eh, esa es la cuestión de por qué no he estado subiendo videos de libros Me está llamando la atención subir videos de otra cosa eh, Hacerles vlogsitos He tenido mucho la tentación estos últimos meses de subirles eh, contenido de eso Porque la verdad es que mmm, Bueno, si no saben o si no me siguen en mis redes sociales pues La verdad es que todavía no consigo trabajo, amigos La situación está muy difícil eh, y no es porque yo quiera andar de floja ni nada de eso sino que muchas veces se me han cerrado las puertas en todos lados no me quieren este me entrevistan me ven muy chiquita me ven con poca experiencia eh, aunque pues mi currículum dice lo o sea dice lo contrario de que yo sí sé y sé hacer esto y sé hacer lo otro y así no entonces eh, no sé no me tienen mucha fe yo al principio lo dejé lo dejé ir porque dije ay o sea, como que no le presté mucha atención porque dije, quizá es por lo mismo de que es este, Navidad, épocas de sembrina y esas cosas. Pero pues ahorita ya estamos casi, bueno, todavía no, pero ya estamos a casi abril, a junio, julio. Y pues la verdad, todavía no consigo trabajo. Todavía estoy ahí haciendo yo trabajitos. este, Ah, porque si no saben... Se me ocurrió hacer un pequeño emprendimiento de aquí en lo que encontraba un trabajo. Y pues son ilustraciones y cositas así, pero pues ustedes saben que el arte está muy mal pagado. O sea, muchas personas piensan que por ser arte y por ser como fácil debe ser muy barato, cuando en realidad pues la, no, la verdad es que no. Y pues ahí se me han venido como que varias ideas de emprendimiento, la verdad, Mm, ojalá alguna de tantas se concrete porque mm, sí me urge tener como no dinero, más bien sentirme útil porque pues como saben me voy a casar en unos meses y este quiero sentirme como pues que también aporto a mi boda porque pues no, mucha idea, mucha idea pero nada de aportación económica y esas cosas afortunadamente mi prometido es muy paciente y ha sido muy lindo conmigo en de que ha dicho de que no no te apures No te apures por esas cosas Las cosas pasan De que te hayan corrido La neta, no te valoraron Hay gente fea, pedorra, asquerosa Y así Este Ahí va el gato eh, Pero bueno, esa es la principal situación en, Por la cual no he subido mmm, Videos a mi Disculpen Van a, van a tener un un fondo en el que estar, hay gatitos esperen, otra vez espérenme. y pues bueno amigos esa es la situación en la por, por la cual no he subido contenido a youtube la cual no he podido leer libros como me gustaría porque tengo como que esa presión yo solita, porque les digo mi prometido es el más lindo diciendo de que no te preocupes por absolutamente nada tú llévatela tranquila el trabajo va a llegar cuando tenga que llegar y ya, tú relájate. Um, y sí, es la principal cosa. Como que todo el tiempo tengo aquí en la mente de que... Necesito un trabajo para pagar cosas. Para estar bien. Para, no sé, ya saben. Este. Y pues bueno. Esa es la cosa por la cual no he subido videos al canal. Y también porque me dan ganas de... Ahorita, pues, de experimentar con otro tipo de videos. De que un día conmigo... Este, no sé, enseñándoles como mi nueva etapa En la que ya no solamente voy a ser yo solita Sino pues voy a estar viviendo con el amor de mi vida Y esas cosas tan bonitas Entonces, eh, no sé Estoy pensando seriamente en cambiar parte de mi contenido Obviamente va a haber una parte en la que en algún momento Voy a hablar de libros, les va a compartir este, bueno, quizá él les comparta cosas de, de qué es lo que lee Y cosas así, ¿no? Pero, este, pues como les digo, mi vida está cambiando Y sí quiero también como cambiar esa parte de mi contenido Pues para que ustedes sepan, este, qué hago Bueno, no exactamente qué hago, sino para que, no sé Como que exista un cambio, no sé Para yo también sentirme cómoda No es que subiendo videos de libros no me sienta cómoda Pero, no sé Siento la necesidad de cambiar un poquito mi contenido, este, y, ¿qué más? Ah, pues cosas de la boda, bueno amigos, creo que no les dije, pero ya terminé, ya ahorita ya más me falta cambiarme de outfit y ya. Este, otra cosa es que, pues, eh, por cosas de la boda, pues ya nos falta muchas, nos falta mucha, no, nos falta relativamente pocas cosas, Mm, así en realidad solo nos faltan como detallitos La verdad, solo son detalles eh, Que ya en unos meses ya estaremos como concretando Y pues nos va muy bien Ahorita nos está yendo muy bien Este, ya tenemos prácticamente todo Ocurrió, bueno, es que no sé todavía Pero ocurrió como un incidente con mi vestido Entonces todavía estoy así como que vemos Porque no les he subido nada de esas cosas eh, Porque mi... mi Próxima... Como... Me van a tomar... No, no me van a tomar medidas um, La prueba de mi vestido va a ser en junio Entonces estoy nerviosa Emocionada también Porque, les digo, ocurrió ahí un incidente Con mi vestido Entonces me da mucho pendiente ¡Vente! Me está buscando ¡Vente! ¡Ay, gatito moñito! ¡Hola, ya ¡Guarda silencio! ¡Listo! Y, pues, de lo siguiente... Eh, bueno, pues cosas de la boda, les digo, ya tenemos casi la mayoría de las cosas Estamos muy emocionados, estamos ya eh, impacientes porque ya pase Es como, no, no sé, la mitad de que no quieres que pase porque quieres seguir disfrutando del proceso Pero al mismo tiempo quieres que ya pase porque quieres vivir ese momento cool Y, este, ¿qué más? ¿Qué más les puedo contar de mi vida? Ah, pues no que no, todavía no tengo trabajo, les digo, todavía no tengo trabajo me hice un emprendimiento de ilustraciones la verdad no tanto como me gustaría que fuera pero pues al menos he estado sacando de poquito en poquito eh, también me invitaron a realizar un taller de pintura el cual pues si sí quiero que ya se concrete bien este... y... porque tengo muchas ideas sobre ese taller la verdad sí le quiero echar muchas ganas Ojalá que pronto se concrete lo del taller de pintura eh, Porque les digo, me, me encanta mucho la pintura Aunque no sé que no la estudié como debería Porque soy autodidacta eh, Me encanta mucho la invitación que me dieron Para hacerlo de taller de pintura Para ser la maestra de la pintura Maestra de pintura Y este qué otra cosa... ¿Qué otra cosa que se me está pasando? Ah, sí. Pues les digo que quiero crear contenido diferente que, que puedo subirles. Porque ahorita no me siento como apta para subirles videos de libros. Porque realmente no estoy leyendo nada. O lo que estoy leyendo es muy poco. Y no sé. Eh, quiero compartirles otras cosas. Mm, he tenido muchos intentos de videos de otras cosas. Eh... Y nada más no resulta... O sea, los veo, pero no me gustan, ¿saben? No me gusta el resultado. Porque... <ríe> ya se durmió. Este... He subido... Hice un video también de arreglándome. No me gustó. Hice un video de otra cosa. Tampoco me gustó. Entonces... Mmm, no sé. No sé. Creo que no andaba en un mood de hacer videos. Ahorita sí ya quiero hacer videos me siento, ya me siento bien, me siento mejor y creo que ya pasó la etapa de sentirme triste porque no tengo trabajo todavía eh, pero confiemos en que el taller de pintura se pueda dar y de que mi emprendimiento también pues como que se dé un poquito más a la apertura para más personas este en fin, ha pasado un montón de cosas bien raras, muy densas que jamás me imaginé eh, pero Estoy disfrutando del proceso Les juro que estoy disfrutando del proceso Este... No sé Creo que el siguiente video Que les voy a subir Que quiero subir Porque tengo muchas ideas La neta, tengo muchas ideas Disculpen el tren Tengo muchas ideas Y la próxima es como un vlog De un día conmigo Haciendo muchas cosas uh, No sé El próximo sería como... Mm, no sé Romantizando mi vida O sea... Quiero videos como más yo de lo que me está pasando Porque quizá existe otra persona a la que también le esté pasando lo mismo O esté por una situación semejante Y quiero que de... O sea, no sé, como que encuentre paz Y que y tranquilización Tranquila Que esté tranquila, pues Que esté tranquila y tenga mucha paz Y... Y que no se deje llevar a seguir creando contenido Porque es lo que me hace muy feliz eh, siento también que de pronto Sin querer estoy ayudando a otras personas Porque a mí, no sé ustedes Pero a mí me gusta ver muchos videos De lo que sea Y me dan mucha paz eh, Me hacen feliz Y siento que yo también puedo transmitir Ese tipo de paz y felicidad a otras personas Independientemente de lo que esté pasando En su vida en ese momento Entonces, pues sí y amigos, ya voy a cambiarme porque ahorita tengo que hacer la entrega de unas etiquetas. Y tengo que ir a dejar un gatito a una casa porque adoptaron un gatito. Y de ahí pues ya me regreso. No es cierto, tenemos que ir a comprar los ingredientes para la comida que vamos a hacer mañana a mi suegra. Y pues ya, quizás ese sea el vlog. De... Sí, ese va a ser el vlog, entonces sí. Y pues nada, espero que les haya gustado este Arréglate Conmigo. Eh, y platiquita chida Y pues nada amigos Nos vemos en el siguiente video Espero que les haya gustado Y si tienen ideas de videos Ustedes háganmelo saber Yo feliz de la vida eh, compartiéndoles parte de mi vida De lo que hago, tips, lo que sea eh, Yo feliz Entonces nos vemos en el siguiente video Bye